Fíjate que eh, eso es lo que te iba a preguntar, en qué grupos se estaban inspirando. Yo conozco todas las agrupaciones que tú acabas de mencionar, pero hay una. Mmm, hay un sello muy personal en Cazador Nocturno. Y me gusta, ¿verdad?, porque se oye tu voz muy clara. No es tan gritona, no tengo en contra de, de algo malo en, eh, entre las canciones o las agrupaciones que gritan mucho, verdad. Por algo pues hacen su música y tiene sentido para muchos, ¿no? Entonces, en el caso de Cazador Nocturno, y eh, pues ubico muy bien tu voz, muy fresca, muy juvenil, y que mucha gente, pues. no lastimaría a un oído, ¿no? O sea. Eh, la escucho bastante súper bien. O sea como para ponerla en radio, te lo dije por la mañana también, ¿verdad? porque pues tú sabes que en radio pues no es muy aceptable una canción que digas tú ¡ay no! pues la voy a poner como de sepultura y ese tipo de cosas, ¿no? porque pues no es tan comercial, ¿no? Sí. entonces en el caso de ustedes como cazador nocturno identifico muy bien que es una agrupación que se puede digerir y que se puede escuchar buen rato tratamos de hacer la música este que quede como le dijiste bien clara este la temática de las canciones este es muy actualizada al, al día que al día con día a las situaciones este que, que puede vivir una persona este, varias hay, hay, hay temas que, que hablan sobre superación personal, este, desesperación, de que son positivas, puede... ¿no? Sí, es eh, eh, también críticas sociales, somos muy tenemos ese sentido de, de, de no cantar este, y la, que la lírica no sea por hacerla, sino que tenga un sentido y un sentimiento y eso se acople con la música y que al final el, el, lo que suena al final sea una música como usted ha ido Dijo que sea placentera para escuchar, que no sea chocante, ni muy gruñona, ni muy aguda, ni muy grave, sino que tenga ese juego, que no aburra.